el día de velitas en Colombia, eso quiere decir que se da inicio oficialmente a la Navidad y esta es una de las tradiciones religiosas más antiguas de este país. Las familias en Colombia suelen reunirse a encender velas y faroles pidiéndole a la Virgen María por sus deseos para luego compartir una cena con platillos navideños. La esencia de dicha tradición es la reunión familiar y comunitaria para encender velas en honor a la Virgen y a su pureza, al ser reivindicada su condición como persona libre de pecado desde la concepción de su hijo Jesús. Según la creencia católica, se conmemora el momento en que el arcángel Gabriel anunció a María que fue la elegida desde antes de su nacimiento para ser la madre de Jesús. Por su parte, el 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX proclamó mediante la Bula *Ineffabilis Deus la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Como respuesta, miles de personas a lo largo de todo el mundo salieron a las calles y encendieron velas para celebrar esta decisión. Y esto hay que celebrarlo porque la sociedad producida por el cristianismo era mucho menos bárbara que las sociedades paganas, incluida la romana a la que sustituyó. La sociedad cristiana al menos reconocía que echar esclavos a los leones hambrientos ...para entretener al populacho estaba mal... ...aunque siguieran existiendo muchas prácticas bárbaras... ...se opuso a los infanticidios, a la prostitución... ...y al principio de que los poderosos llevaban la razón... ...insistió en que las mujeres valían lo mismo que los hombres... ...exigió que incluso los enemigos de una sociedad... ...tenían que ser considerados como seres humanos... ...por último, separó la iglesia y el estado de tal forma... ...que los emperadores humanos ya no estuvieran en condiciones... ...de exigir una veneración divina... ...todo esto suponía pedir lo imposible pero sucedió. Así que por todo esto y mucho más, feliz día de las velitas y recuerden, el futuro es libertario.